Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Eh, vuelvo a presentarme, aunque creo que con, con todos nos hemos estado encontrando hoy en distintas jornadas. Eh, mi nombre es Yamile Sokolovsky, dirijo el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios y Universitarias de la Argentina. Eh, y estamos en este momento... Eh, compartiendo un panel eh, que ha sido convocado por un espacio de articulación que hemos construido Que hemos dado en llamar la campaña latinoamericana y caribeña por la democratización de la educación superior Y el conocimiento Esta es una campaña que diseñamos e iniciamos eh, un par de meses antes de que se concretara la conferencia mundial de educación superior que se realizó en Barcelona hace pocas semanas y de la cual se ha estado conversando, eh, analizando y cuestionando eh, en, en el desarrollo de este foro, en, en paneles anteriores. Eh, como seguramente entonces está claro, eh, la convocatoria de esa conferencia generó, movilizó eh, una serie de cuestionamientos importantes. Eh, en relación al modo en que estaba siendo construido ese, ese evento que debió haber sido un foro de debate y de toma de decisiones y seguramente de disputa respecto del de programa de desarrollo de la educación superior eh, para el tiempo que se viene, eh, probablemente porque en la medida en que tenemos claro que existe una disputa política significativa en torno a la educación superior, eh, y ha habido un pronunciamiento claro de la región de América Latina y el Caribe, de los distintos sectores que componemos y que damos vida a la educación superior, eh, no recientemente, sino a lo largo de muchos años, y sobre la base o inscripto sobre sobre un, un derrotero histórico muy, muy importante de configuración de una idea de la universidad, de la educación superior, de lo que representa especialmente para los pueblos de nuestra región. Eh, esta, este evento de la Conferencia Mundial de Barcelona, como decía, eh, convocó o, o reagrupó en todo caso a una serie de espacios que hemos estado durante muchos años eh, señalando nuestra preocupación por eh, el desarrollo de tendencias que contrarían nuestra definición de que la educación superior es un derecho humano fundamental, eh, que la, el, la educación superior, el conocimiento que se produce en ella, la formación de profesionales que, eh, que tiene lugar en ella, las vinculaciones que construye las instituciones públicas de la educación superior en nuestra región son un factor estratégico para pensar la posibilidad de un desarrollo diferente, de un desarrollo con inclusión, con igualdad, con justicia social en nuestra sociedad. Eh, desde ese lugar es que nos, nos convocamos a generar un, espacio, un nuevo espacio, entre otros, que existen y que reconocemos también, de encuentro y de construcción de aportes para un debate que entendemos que es necesario, que tiene que profundizarse, pero que también tiene que extenderse y convocar eh, y movilizar al conjunto de nuestras comunidades. En primer término, por supuesto, a quienes formamos parte de la actividad eh, de las instituciones de educación superior, eh, en, en el rol docente, en el rol de no docente, como decimos en Argentina, o de trabajadores, eh, de trabajadores que, que acompañan eh, el, el conjunto de las tareas en las instituciones de educación superior, el estudiantado, pero también eh, el, el conjunto de las comunidades a las que pertenecen nuestras instituciones y a las que se deben nuestras instituciones. Por eso pensamos, no solamente en poner en cuestión el modo en que estaba siendo construido ese, el espacio de la Conferencia Mundial de Barcelona y llegar a la Conferencia Mundial de Barcelona con, eh, en la medida de nuestras posibilidades, con un pronunciamientos claros eh, en esta perspectiva y también con una articulación eh, entre quienes estábamos compartiendo esta visión, sino también generar eh, una, una dinámica que nos permitiera también llevar este debate al, al conjunto de eh, integrantes de las comunidades universitarias, académicas, del sector educativo y también de, nuestra, de nuestras poblaciones. Eh, por eso pensamos en esta campaña, eh, trabajar con la producción de eh, una serie de, eh, de recursos de rápida circulación que nos permitieran Compartir, socializar informaciones que nos parecen significativas respecto a qué está pasando, qué estamos advirtiendo, qué está pasando eh, en la educación superior. Advertencias sobre riesgos, peligros y cuestiones que nos, que nos preocupan eh, y que nos parece que es necesario señalar y señalar a tiempo y frente a las cuales nos parece que es necesario también a tiempo generar estrategias para contrarrestar esas, esos riesgos y esos peligros, de los cuales vamos a hablar un poco también en este panel y en la presentación del libro que, vamos, que va a continuar esta actividad, eh, pero también plantear eh, reivindicaciones y propuestas, ¿no? reivindicaciones precisamente porque estamos defendiendo una idea de universidad, una idea de educación superior que entendemos que tiene una fuerte raigambre en la historia de la universidad latinoamericana, que es esta universidad eh, que se quiere democrática, popular, comprometida con el destino de nuestros pueblos, que por supuesto sabemos que no es una universidad que efectivamente, homogéneamente, sea así, pero que es una idea de universidad que está presente en nuestras instituciones y que forma parte o que constituye precisamente ese campo de disputa de proyectos políticos eh, en torno a la universidad eh, en nuestra, claramente en nuestra región, eh, y también con en ecos otras, en otras regiones del mundo y que nos parece que es importante reivindicar y hacer, eh, y hacer conocer y situarnos desde allí. Y también propuestas, y también propuestas porque también entendemos que eh, no nos cabe solamente una, una actitud de resistencia frente al avance de procesos que, como decía, contrarían la idea de un derecho a la universidad, un derecho a la educación superior, como un derecho personal y colectivo, eh, como un derecho de nuestros pueblos, sino que también necesitamos construir una, eh, un, una programática política en torno a, a, esa, a esa idea y que, eh, y que es necesario además vincular ese proyecto político universitario con, eh, con un proyecto político democrático, que en este, en este momento de eh, crítico en el mundo y crítico en nuestra región, eh, también, también es fundamental y también es, es, es, es nuestra responsabilidad eh, colocar como, también como un aporte de, el, de, de quienes estamos, eh, quienes habitamos las universidades, al proyecto político emancipatorio de nuestros pueblos que construimos en conjunto con todas las diversas expresiones que configuran el movimiento popular y democrático en América Latina. Entonces hemos, eh, nos parecía que era oportuno en esta, en esta conferencia de Claxo, que era oportuno, que era necesario eh, poder, bueno, poder reunirnos para compartir esta, eh, esta idea de la campaña, contárselas, invitarlos a que, a que la vean en redes, tendríamos que haber podido proyectar algo aquí, pero... Eh, pero llegué tarde para poder hacer este, la, la transferencia tecnológica que tenía que hacer para ello, pero bueno, este, en, en, las, en las redes de cualquiera de las organizaciones que eh, inicialmente integramos esta la idea de esta campaña pueden encontrar esos materiales, eh, quiero decir, estas organizaciones que nos encontramos, o entidades que nos encontramos para generar esta campaña, eh, fuimos, somos. La Internacional de la Educación para América Latina, que es eh, la sección latinoamericana de la Federación Mundial de Sindicatos Educativos, eh, que integra, integra eh, particularmente mi sindicato, pero que reúne a, a un conjunto de sindicatos de educación superior de nuestra región. Eh, también la CLADE, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la UDUAL, eh, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, y el Caribe, eh, que también muy muy presente también en los debates que hemos estado llevando adelante en, en, en estos días, la Red Estrado, la Red de Estudios eh, sobre el Trabajo Docente, eh, eh, la OCLAE, la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, eh, ellas no están presentes aquí ahora, pero están eh, participando, han estado participando de la campaña, y también CLACSO. Eh, la idea es en la medida en que entendamos que esto eh, puede ser una herramienta que contribuya a también ampliar y democratizar y darle potencia y capacidad de incidencia a, a, estas, a estas discusiones y a estas, y a estas propuestas, eh, darle continuidad a esta campaña y también eh, invitar a, a quienes a quienes se sientan eh, convocados y con voluntad de aportar a esta construcción, a que, a que se sumen y a que también... Eh, hagan sus, eh, sus contribuciones en términos de informaciones, debates, como decíamos, informaciones, advertencias, propuestas y reivindicaciones. Entonces, eh, para empezar esta conversación, le voy a dar la palabra a la compañera Fernanda Zaforcada. Eh, Fernanda eh, está integrando, está dirigiendo el área de investigaciones del Instituto del Instituto de Conado de nuestra de nuestra Federación y ha acompañado ha participado muy activamente en la eh, producción de contenidos muy significativos para nuestra campaña Fernando sí Perdón no. ah, sí. bueno Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar acá, en particular ya empezamos a sentir el cansancio de las jornadas intensas que venimos teniendo, este, y hoy en particular es una jornada larga pero bien interesante creo para, para pensar, eh, debatir, intercambiar cuestiones vinculadas con la educación superior en el mundo y, y en nuestra región. Eh, bueno, pido por favor que compartan la presentación. Mientras la van subiendo, quiero contarles que eh, lo que voy a estar compartiendo es eh, los resultados de un proyecto de investigación que venimos desarrollando desde hace aproximadamente tres años, eh, ...que fue impulsado por el Instituto de Estudios y Capacitación... De, ...de la CONADU, de la Federación de Docentes Universitarios de Argentina... ...en alianza con la Internacional de la Educación. Eh, este... Ah, gracias! Eh, este proyecto eh, que, que tengo la enorme responsabilidad de dirigir... ...pero lo venimos desarrollando en conjunto con Daniela Tairo y Lucía Trota... ...que no pudieron estar aquí conmigo... Eh, y con la colaboración también de, de otras colegas que han ido aportando en algunos componentes. Con esta investigación nos proponemos reconstruir las tramas y los procesos de privatización y de mercantilización de la universidad en América Latina, una mirada regional, eh, analizando esas tendencias a nivel regional, pero profundizando en cuatro casos en particular que fueron Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. Eh, dado el tiempo corto que tenemos aquí, yo voy a concentrarme exclusivamente en algunos puntos o nudos eh, que fuimos identificando a lo largo de la investigación que refieren a lo regional. No voy a retomar cuestiones de los casos nacionales eh, y no voy a hacer tampoco un desarrollo, ¿sí? sino como concentrar en ciertos nudos que nos parecen particularmente significativos. Eh, de todas maneras, adelanto que, por un lado, va a haber un, hay un libro muy en clave de divulgación que acaba de salir, pero que tiene algunos resultados de la investigación, y por otro lado, que eh, aproximadamente en agosto va a estar saliendo ya eh, la publicación con los resultados finales de, de esta investigación. tapan, no tapan. Bueno, empiezo por el primer nudo. Eh, y es lo que hemos dado en llamar en la investigación la hiperprivatización de la educación superior en América Latina. América Latina configura eh, actualmente una de las dos regiones más privatizadas en educación superior en el mundo, junto con Asia Meridional. Eh, como pueden ver en el gráfico que se está proyectando, eh, en la, la distribución de la matrícula entre el sector privado y el sector público fue cambiando a lo largo del tiempo y fue ganando en una curva creciente y sostenida, eh, fue creciendo la proporción de matrícula en el sector privado respecto del público. Se suele tomar alrededor del año 2003 o 2004 como el punto de quiebre en el que empezó a haber más matrícula en el sector privado que en el público, y esa es la realidad hoy en nuestra región. Eh, América Latina y el Caribe tiene el 54% de sus estudiantes de la educación superior en el sector privado. Y para dimensionar esto, eh, es importante tener en consideración que a nivel global, la media es que sea el 33% de la matrícula en el sector privado, y que en Europa, por ejemplo, es el 13% de la matrícula eh, la que se encuentra en el sector privado. Esta configuración se inicia en los años 90, en un contexto de hegemonía neoliberal, y fue producto, creemos, de tres cuestiones. Ay, no. Bueno, ahí está. Eh, Por un lado, la gran expansión de la demanda de educación superior, por otro lado, la, las políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario, eh, y en tercer eh, término, el contexto de primacía del mercado en las orientaciones y dinámicas de la política pública. La mayor demanda de educación superior y la disminución de financiamiento público en este contexto de centralidad del mercado es lo que entendemos generó, generó las condiciones para esa privatización, que como dije, esa matriz se configura en los 90, pero sigue operando desde allí hasta aquí, ¿sí? Eh, por un lado, porque se facilitaron las condiciones para las universidades privadas. ¿sí? Se eh, eh, habilitaron eh, normativas o desregularon ciertas cuestiones que facilitaron el crecimiento del sector privado, la apertura de nuevas instituciones del sector privado y también ganar eh, ciertos privilegios o ciertas posibilidades en su desarrollo. Por otro lado, las universidades públicas, ante la falta de recursos o la disminución relativa de recursos en función del crecimiento de la matrícula, profundizaron la selectividad de estudiantes y o, y o establecieron arancelamientos y eso implicó un desplazamiento de la matrícula del sector público al sector privado. Hoy a la mañana en uno de los paneles hacían referencia también a esto, ¿no? Como parte de la cuestión tuvo que ver con cómo los procesos de selectividad y de acceso a la educación superior pública fue más complejo en un contexto de crecimiento de la demanda, desplazó esa demanda al sector privado. Eh, esto llevó a un fortalecimiento de las universidades privadas ya existentes, a la apertura de un número muy importante de nuevas universidades privadas en muchos de los países de nuestra región eh, y sobre todo a la apertura y a la aparición de un conjunto de universidades privadas masivas y de bajo costo y de muy dudosa calidad, o por lo menos de las principales características que uno identificara como, identificaría como eh, propias de una universidad o de una institución de educación superior. Desde entonces, las tendencias de privatización de la universidad fueron una constante en América Latina y el Caribe, y es lo que llevó esta configuración actual que hemos caracterizado en el marco de la investigación como el de una eh, región hiperprivatizada. ¿Por qué hiperprivatizada? En primer término por esto que decíamos, cómo se distribuyen los estudiantes. En segundo término porque si miramos las instituciones, encontramos que el 67% de las instituciones a nivel regional son privadas, con grandes diferencias entre los países pero en el total regional tenemos 67% de universidades privadas, 33% de universidades públicas. Y si miramos una tercera dimensión, que es la de los graduados, también encontramos que el sector privado ha ido creciendo. Tenemos solo datos desde el 2010, pero que ha ido creciendo hasta la situación actual donde el 60% de los graduados eh, se gradúan, valga la redundancia, en el sector privado. Entonces, decimos que es una región hiperprivatizada, justamente porque hay una realidad cuantitativa dura que nos marca estas características. ¿sí? Hay más estudiantes en el sector privado que en el público. Seis de cada diez graduados cursaron sus estudios en instituciones privadas. Dos de cada tres instituciones de educación superior son privadas. No fue pasando. Bueno, este era el gráfico de graduados. Pensé que había pasado, no miré. Y aquí estaba lo que decía, ¿no? De la realidad cuantitativa, más graduados en el sector privado, seis de cada diez graduados se gradúan en el sector privado, dos de cada tres instituciones son privadas. Paso entonces ahora a un segundo nudo que tiene que ver con lo que llamamos políticas públicas de privatización. Y, y para ello quiero empezar llamando la atención sobre una cuestión sustantiva, que es que cuando hablamos de privatización, suele pensarse el fenómeno de la privatización en términos del interés económico y del lucro. Eh, y lo que hemos ido encontrando, y, y bueno, que es posible analizar en estos procesos, es que más allá de que haya un interés económico, el interés prioritario es un interés político eh, de redefinir, Orientaciones y formas de funcionamiento de la educación superior en lo que construyen términos sociales y políticos. Eh, si miramos entonces la privatización desde esa perspectiva, un aspecto central se, se vincula con esto que recién mencionaba, que son las políticas públicas de privatización, es decir, el desarrollo de políticas desde los Estados o desde organismos gubernamentales internacionales que se orientaron y que se orientan aún a fortalecer al sector privado o a mercantilizar el sector público. En esto, las políticas de financiamiento constituyeron un componente muy importante. La falta de recursos públicos, como mencioné anteriormente cuando refería a cómo se conforma la matriz de privatización, eh, decía la falta de recursos públicos y de un financiamiento adecuado para garantizar a la universidad pública eh, todas sus dimensiones y funciones, eh, ha sido una poderosa estrategia de privatización. Por un lado, porque, como dijimos antes, fue una estrategia de derivación de demanda hacia el sector privado. Por otro, porque puso y, y estableció prácticas que se sostienen hasta el día de hoy, decía, puso a la universidad en la posición de tener que generar dispositivos de captación de recursos a través del arancelamiento de estudios de grado o de posgrado, incluso en países eh, donde la educación superior tiene una larga tradición de no arancelamiento y el posgrado eh, fue arancelado y constituyó una vía de captación de recursos para esas universidades definanciadas también el arancelamiento, en algunos casos, de los cursos de ingresos o preparatorios para la universidad, la venta de servicios variados y la realización de alianzas público-privadas también como modo de captación de recursos o formas de poder sostener ciertas funciones que ante la falta de financiamiento se veían entorpecidas de poder seguir desarrollando. Es decir, la, las políticas que implicaron la disminución directa o relativa del financiamiento público a las instituciones públicas colocaron a la universidad pública a operar en condiciones de mercado y con ello contribuyeron a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Esto fue lo que se generó, como dije antes, en los años 90, pero estas prácticas se siguen sosteniendo hasta el día de hoy, aun cuando en el siglo XXI, en América Latina, vivimos un ciclo de incremento de los fondos eh, hacia la universidad. Y lo que hemos visto también es cómo estas prácticas fueron generando una porosidad cada vez mayor en las fronteras entre lo público y lo privado, eh, y ya en tiempos más recientes observamos lo que hemos eh, caracterizado como el borramiento de las distinciones entre lo público y lo privado. Y ese borramiento de esas dimensiones eh, lo analizamos en tres dimensiones. Por un lado, una dimensión simbólica, que es como ya en este siglo empieza a aparecer de manera cada vez más marcada una equiparación entre las instituciones públicas y las instituciones privadas como si fueran lo mismo. Y va por dos lados, digamos. Por un lado, la noción de que ciertas formas privadas eh, de educación, y esto vale para la educación superior pero también para la educación básica, decía la noción de que ciertas formas privadas de educación son públicas, dado que no tienen fines de lucro. Eh, es una forma de velar la dimensión política de lo público, ya que en estos casos de universidades privadas sin fines de lucro, identificarlas como públicas, oculta, que son instituciones que, aun cuando no tengan finalidades de lucro, responden a los intereses particulares o a los intereses sectoriales de quienes conducen esa institución o de las organizaciones a las cuales esa institución depende. Por otro lado, la expansión de las universidades privadas masivas de bajo costo, que, como señalé antes, también presentaban serias eh, dudas respecto del tipo de propuesta que, que ofrecen y que llevan adelante... También generó ciertas condiciones que el sector de universidades privadas tradicionales aprovechó para autoidentificarse como universidades públicas o como universidades de calidad, buscando distanciarse o diferenciarse de estas nuevas universidades masivas. Y eso generó en algunos países que esa vara de distinguir entre universidades públicas y privadas se corriera a otro tipo de vectores de distinción que pasaron a ser las de universidades de calidad o no de calidad, las universidades tradicionales o no tradicionales. En Chile, por ejemplo, hablan de las universidades cruch o no cruch, que el cruch es el organismo que reúne a las universidades que en otros países llaman tradicionales, que son tanto las públicas como las privadas que surgieron más a mediados del siglo pasado. ¿no? Pero de todas maneras, en cualquiera de estos casos, que el vector de distinción pase a ser estas otras, calidad o no calidad, tradicionales o no tradicionales, cruch o no cruch, o como querramos llamarlos corre el eje y vela qué implica esa distinción entre lo público y lo privado en términos de universidades eh, públicas eh, orientadas, más allá de todas las discusiones que podamos tener por el bien común ¿sí? y, y en el marco del Estado, o las universidades privadas en términos de responder, como decía antes, a intereses particulares o sectoriales. Eh, una segunda dimensión de este borramiento de la distinción es una dimensión política y tiene que ver con cómo este borramiento de la distinción genera una participación creciente de representantes del sector universitario privado en órganos de regulación y de gobierno del sistema universitario y del sistema científico y tecnológico. Hemos visto cómo, en la medida en que ya no pasa la distinción por público no público, sino por estos otros vectores que mencionaba antes, eso habilitó a que representantes de estas instituciones se incorporaran en los organismos de regulación del sistema científico y tecnológico, del sistema universitario, interviniendo y con capacidad y poder creciente en las, en las definiciones eh, y en las normativas que se aprueban en relación con el sector por otro lado, también apareció en esta dimensión lo que llamamos una banalización de la autonomía. Hoy a la mañana se hablaba bastante del tema de autonomía, no hubo espacio para preguntas, pero una cuestión que a nosotras nos apareció muy fuerte en algunos de los países es que las universidades privadas eh, reclaman la autonomía con una redefinición del sentido de autonomía, que no tiene que ver con el autogobierno, sino que tiene que ver con una libertad, de respecto del Estado. Entonces, en la medida en que plantean que la distinción ya no es público y privado, o que se reconocen a sí mismas como universidades públicas porque no tienen lucro y porque dicen responder a un servicio público, reclaman para ellas la autonomía, pero una autonomía vaciada, de vuelta, de su sentido político y, por supuesto, de su sentido reformista, y planteada en términos de una libertad respecto del Estado para no ser reguladas por el Estado. Y por último, decía, este borramiento tiene también una dimensión económica que tiene que ver con que en la medida en que se borran esas distinciones, habilitan nuevos mecanismos y la constitución de una nueva matriz en la circulación eh, de los fondos para la educación superior que bajo eh, criterios o rótulos de equidad circulan tanto en el sector público como en el sector privado lo que fuimos encontrando aunque hay poca información sobre esto y es difícil cuantificar cuánto es pero sí en los dispositivos que encontramos de regulación de carrera de investigadores, de los sistemas de eh, asignación de fondos a proyectos de investigación, de los sistemas de asignación de becas para estudiantes de grado o de posgrado, eh, también de los créditos universitarios, es que eh, cada vez más aparece, eh, desaparece la distinción entre estudiantes o proyectos de investigación, o investigadores de sector público, de sector privado, eh, con esta supuesta equidad de un trato igualitario y transparente, y lo que opera por detrás de eso es una transferencia creciente de recursos públicos al sector privado universitario y al, sector, al sistema privado científico y tecnológico. De los poquitos recursos, eh, informaciones, perdón, que hemos conseguido, bueno, voy cerrando es que eh, es, por ejemplo, esta información sobre las becas, eh, en el marco de las políticas de inclusión de, de este siglo y del de incremento del financiamiento para la educación superior y para los sistemas científicos y tecnológicos, empieza a aparecer estas formas de, de, de, de, de redefinición de las orientaciones de los, de los fondos públicos, y como vemos, por ejemplo, en estos tres casos, Brasil, Chile y República Dominicana, la barra color amarillita es eh, las becas que van al sector privado, ¿sí? mientras que eh, la, la azul, que está en el medio, es la de becados en el sector estatal. Eh, bueno, ya no me va a dar el tiempo, bueno, se me fue el señor de las proyecciones, eh, no me va a dar el tiempo, pero un, un cuarto nudo tenía que ver con la incidencia del sector universitario privado en los ámbitos de definición de política pública. No voy a desarrollarlo por la falta de tiempo, pero quiero al menos sí señalarlo que otra cuestión que apareció en la investigación es cómo el sector privado de universitario fue construyendo formas crecientes de incidencia, de lobby y de intervención en las políticas públicas, en las políticas públicas para el sector universitario, pero no solamente para el sector universitario, sino también en ámbitos de política pública, económica, de desarrollo social, educativa en general, etcétera, en las distintas carteras y ámbitos de desarrollo de las políticas públicas con diversas formas de, eh, de, de capacidades para construir el poder de intervención. Eh, de vuelta, después cualquier cosa podemos intercambiar, es diferente la forma en que construyen ese poder según sean las nuevas universidades masivas o las universidades tradicionales privadas, pero aparece muy claro como un sector y el otro eh, tiene una injerencia creciente, sobre todo en los países con mayores índices de privatización en ámbitos de política pública. Para cerrar entonces, la expansión del sector privado y la mercantilización del sector público tiene dimensiones sustantivas y requiere, creemos, acciones urgentes, más aún luego de la pandemia y en el contexto actual de polarización política y de crecimiento de la extrema derecha. Esto plantea enormes desafíos. Lo que está en juego no es solo el sistema universitario en sí mismo, sino el rol que tiene el sistema universitario en la construcción de hegemonía y su enorme capacidad de incidencia en la política pública. Creemos que es fundamental trabajar en alguno de estos núcleos dudos, duros que enumeramos, como los criterios de distribución de recursos, la habilitación o la prohibición del lucro, la distinción entre lo público y lo privado y los sentidos políticos que fluyen por detrás de esto, la identificación de las lógicas mercantilizadas de regulación del conocimiento y del trabajo de profesores e investigadores, entre otras. En la región más injusta y más desigual del planeta, como lo es América Latina y el Caribe, la universidad está en el centro de la disputa. Por eso, la radicalización de su condición de pública, que no es solamente que se nominen como públicas, sino cómo hacemos que nuestras universidades públicas sean efectivamente públicas en, en sus múltiples dimensiones, debe estar también en el centro de la estrategia política de transformación para la construcción de sociedades justas, igualitarias, democráticas y soberanas. Gracias. Bueno, much muchísimas gracias Fernanda. Bueno, muchas cosas para... Seguir discutiendo seguramente eh, me parece un aporte fundamental. Le voy a dar la palabra ahora al compañero Jesús Juárez Reyes, eh, representante de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación en México. Muchas gracias. Si uno quiere aprobar la educación superior en México, debe sacar la calificación de 6 si tienes un certificado, pero en la convocatoria de los exámenes de admisión de las escuelas eh, universidades públicas del país, te piden promedio mínimo de 8, 8.5 y las más flexibles como la UNAM la 7, 7. entonces es una gran cantidad que desde ahí quedan excluidas y relegadas, además los proyectos extractivistas, los megaproyectos están generando no solamente eh, que se desplace la gente, sino también que muera, en la cuenca del río Atoyaxahuapan muere una persona cada dos horas, y muchas de ellas son jóvenes que padecen eh, problemas del riñón, leucemia y otras enfermedades por la contaminación principalmente del agua, en la que también pues, la universidad está en diálogo con estas situaciones, el, la UNAM tiene ahí el, algunos aportes que nos invitan a repensar más allá el problema que implica y el, en el tema de la inseguridad también eh, la Narrativa de buscar opciones más seguras y esas aparentemente son, en algunas ocasiones, las universidades privadas. En, en el Estado de Tlaxcala, en diálogo con gente que está en la educación superior como una estrategia de acercarnos a garantizar los derechos, entre ellos el, el derecho a la educación, se concretó la Iniciativa Popular. La Iniciativa Popular es una figura en la que en reacción en cadena, en cascada, se va invitando a la sociedad a sumarse a un proceso específico, que me parece que es un buen aporte de cómo la universidad puede seguir dialogando con eh, la garantía del derecho humano a la educación, para no caer en el problema del de, eh, síndrome del sopilote estreñido, donde tenemos muchísimas iniciativas y nos las pasamos planeando y no bajamos a hacer. Pero también es necesario buscar una contranarrativa eh, no tan trágica en medio del mundo caótico de, de desigualdades, para seguir denunciando y exigiendo los derechos, en este caso el derecho a la educación superior, desde una narrativa, desde la buena noticia, que eh, reconoce el, la gran labor de la gente que está haciendo la investigación, de la gente que está haciendo la docencia, de estudiantes, de jóvenes, de organizaciones, de la sociedad civil, en este sentido, a pesar de la inmensa saturación de la agenda educativa que estamos padeciendo, eh, al mismo tiempo siendo causa y solución de los problemas a costa de la salud y de la precarización laboral de las docentes y los docentes. Bueno, en, en, en este sentido, eh, acercándonos a esta campaña de que la educación superior no es mercancía, la CLADE ha hecho distintos estudios que se han publicado, que pueden ustedes ver en, en la página de redclade.org entre ellos me llama la atención eh, la pregunta si la criminalización de la protesta de las juventudes universitarias tiene una vinculación también con la lógica mercantil, privatizadora, como la gran lógica que es eh, de, de mercantilización de las guerras, por ejemplo, y también que eh, pudiéramos empezar a cuestionar desde ahí el endeudamiento y la relación del daño ambiental por, un, por el derecho a un medio ambiente libre de violencia, un medio ambiente sano, y también en el que se pueda acceder a la educación superior. En este sentido de, del ejercicio de los derechos humanos, en concreto el derecho humano a la educación, la CLADE reunió a un grupo de personas eh, que trabajan este tema de, de cinco países, especialmente Costa Rica, eh, Argentina, Ecuador, México y Perú, para poner un en balance qué tendríamos que exigir, en términos de derechos humanos, del derecho humano a la educación y entonces se hizo un, eh, una postura de 15 puntos en el que se garantice eh, el derecho humano a la educación superior, la primera es que tiene que haber disponibilidad y esto implica que la educación pública sea realmente pública, gratuita y de, debidamente financiada en cada territorio, reconociendo otra vez el asunto de que tiene que mejorar las condiciones laborales y o sí de las y los docentes. Y la educación a distancia tiene que ser cuestionada solo como complementaria, porque la educación presencial es en lo que tenemos que seguir apostando, con las condiciones actuales, un acceso universal al internet, a los dispositivos tecnológicos y específicamente a plataformas con software libres, creadas no para las empresas transnacionales, sino desde el rol eh, de la responsabilidad del Estado, para que tengan esa disponibilidad todas las personas que están en este ámbito. Que sea accesible y esto implica que todas las barreras sean superadas, en el sentido de que no haya también procesos de admisión excluyentes, y que haya una gratuidad progresiva para que eh, también se eliminen entre to todas estas barreras, las, bar las barreras de infraestructura. ¿no? Y bueno, esto implica una acción afirmativa de garantizar a las poblaciones históricamente excluidas, con las perspectivas eh, interculturales, intersectoriales, interseccionales, el derecho humano a la, a la educación para que veamos este derecho humano como un bien común contra la narrativa de un pensamiento único, hegemónico y todas las características que escuchamos en, en, en este foro tantas veces. ¿no? Y que bueno, efectivamente esto convierta un elemento habilitador de los demás derechos en esta garantía, porque bueno, ya habló aquí eh, Fernanda de la contraofensiva del capital corporativo y, y cómo hay una sutileza que nos podría invitar a, a pensar estos escotomas, que, que no alcanzamos todavía a preguntarnos también a veces por la saturación en el activismo, por el derecho a la educación superior, que, se, que hay matices y se están, se están camuflajeando, se están eh, adentrando en cualquier rescollo que haya, en cualquier espacio para que se siga privatizando y mercantilizando la educación superior. Entonces, bueno, esto implica que veamos la preocupación por ciertos procesos eh, y, la, y regular la oferta, regular la oferta es, una, es un una labor que tiene que hacer el, el Estado. Tiene que ser un derecho aceptable, en el que tenemos que romper con la lógica del pensamiento único que decía, pero también como un proyecto político que ponga la dignidad humana, eh, el pensamiento crítico, a la transformación de las sociedades a una ética planetaria en el centro de esta garantía del derecho. La presencialidad tiene que buscar más eh, lo que han insistido una y otra vez en múltiples narrativas, de aprender a vivir, a convivir, a crear colectivamente a buscar una sociedad con justicia con, en, en los ámbitos eh, personales, colectivos, territoriales. ¿no? Y responder a las, a las expectativas de las y los sujetos de derechos, esto implica que haya más participación en la gestión de todas las personas que están ahí involucradas, estudiantes, docentes, no docentes, etcétera. Volver a valorar las carreras humanistas, que están tan desprestigiadas y que no ven un, eh, una remuneración económica que valga la pena elegirlas por sobre las que dominan hegemónicamente eh, el ideario de las que valen más. Bueno, que sea adaptable, es decir, flexible con el, las y los estudiantes, con un contexto que permite el acceso, la permanencia y el buen término. Decía un, un, un estudiante mío de, que terminó educación de superior, profe, eh, entramos 100 a la carrera en un solo grupo y en el siguiente semestre éramos 20, entonces ese desgranamiento del primer año sigue siendo una grave preocupación a nivel eh, general, de qué tenemos que hacer ahí, qué no estamos viendo, qué procesos nos están viviendo y qué le tenemos que exigir, de qué manera el estado en ese sentido. Y bueno, para que se garanticen estas condiciones, eh, debemos tener esta invitación a ser la nuestra, de descolonizar y despatriarcalizar, de revalorizar las cosmovisiones ancestrales, buscar nuevamente la libertad académica en un sentido amplio por eh, la influencia que tienen las grandes corporaciones transnacionales para influir inclusive en, en, en todos los ámbitos, también en el pedagógico y bueno, los, los mecanismos de justicia social, ¿no? que eh, la, la financiación de la educación superior tiene que ir acompañada de esta justicia fiscal, especialmente a la gente que eh, está siendo eh, hegemónica en construir riquezas impensables. Bueno, la, la territorialidad tiene que ver también con que aseguremos la presencialidad y haya una gobernanza transparente y democrática que permita eh, tomar decisiones en las que participemos en, en el sector público. Bueno, la educación superior es un derecho, no es una mercancía, ha sido esta apuesta en la que queremos que eh, se logre, que continuemos con este proceso de, de articulación para para seguir avanzando por ese sentido. ¿no? Bueno, yo creo que las voces de las juventudes son las maestras de la digna rabia, que hay que tenerlas aquí, aquí en estos debates más continuamente, el día de, de ayer mencionaba eh, la que fue dirigente del MAES, del movimiento de aspirantes excluidos de educación superior, que se siguen articulando y esas voces tienen que estar en contacto, en diálogo intergeneracional con todas y con todos los que estamos en estos espacios, y garantizar el derecho humano a la educación a lo largo de toda la vida para todas y todos, y bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón en que el Estado tiene que asumir esta responsabilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias compañero, gracias por el, el aporte de CLADE a esta campaña. Quiero decir que… Eh, Retomando lo que decía el compañero al final, no tenemos ninguna duda de que las y los les estudiantes tienen que ser parte de esta movilización, son fundamentales en esto. Y que esta campaña también es de alguna manera continuación de un proceso que eh, habíamos generado previo a la conferencia regional de educación superior que se hizo en Córdoba en el año 2018, en ocasión del centenario de la reforma, y que... Eh, fue precedido de una, la organización de una serie de foros de debate en distintas universidades eh, y que, que nos permitió construir un acto muy masivo y muy potente con una presencia estudiantil bien importante eh, en el día previo al inicio de la conferencia de Córdoba, también con la, con la intención de que el, el, la discusión en Córdoba no prescindiera de, de esas voces. ¿no? Así que, bueno, no están hoy aquí presentes, pero eh, están siendo parte de este proceso y haremos los mayores esfuerzos para que sí puedan este, acompañarnos efectivamente en próximas ocasiones. Eh, le voy a dar la palabra ahora al compañero Roberto Escalante, que además es posible que se tenga que retirar antes que termine esta actividad. Ya lo disculpamos por anticipado. Le agradecemos que, que nos esté acompañando. Roberto es secretario general de EUDUAL, la Unión Europea de, eh, de un, Universidades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Yamilé. Eh, eh, bueno, quiero decir que la, la, la UDUAL debería de cambiar de nombre, porque eh, no solamente hay universidades, hay otras instituciones que no se llaman universidades, pero que hacen, eh, hacen educación superior y que son parte son parte de la UDUAL, como los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas, en fin. Pero así nos llamamos desde hace 73 años y, y bueno, debo anunciar que en noviembre de este año se va, ya no se va a llamar UDUAL, se va a llamar UDUALC, porque los caribeños exigieron eh, que en el eh, acrónimo eh, estuviera eh, también representado el Caribe o los Caribes eh, con, toda, con toda justicia. Bueno, de verdad muchas gracias por la invitación y miren, eh, yo, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme a ciertos asuntos más, un tanto más cualitativos, yo diría, de lo que significa el tema este de la privatización eh, de la educación superior, que con eh, tanta… Eh, capacidad, la compañera Fernanda y otros que han trabajado este tema, ellos y ellas nos eh, han in, ya informado y hay una literatura creo que bastante importante eh, sobre sobre el tema, Axel Lidrickson ha trabajado sobre eso, en fin, hay, hay muchos eh, colegas que han, han trabajado sobre el, efectivamente cómo el mercado se ha apoderado ¿no? eh, en, de espacios de los espacios educativos eh, en general y de la educación superior de una manera eh, significativa, no solamente en la enseñanza, en la docencia, sino eh, en tal vez en, en segmentos incluso mucho más valiosos o, o tan valiosos como son los de la investigación, ¿no? eh, si midiéramos el valor de lo que significa el nuevo conocimiento que generan las universidades o la educación superior, este, entenderíamos muy bien el interés eh, tan eh, acendrado que tienen eh, las grandes eh, compañías transnacionales eh, en tener control ¿no? o estar eh, metidas dentro de las, eh, dentro de las universidades. Eh, hay muchas universidades en América Latina en Brasil, eh, en la Argentina, eh, en México, donde hay hay universidades que tienen empresas metidas dentro del campus, ¿no? eh, ahí están metidas dentro del campus y están haciendo investigación eh, y dándole participación ahí a los profesores y a los estudiantes eh, que están eh, haciendo pregrado o, o, o posgrado y ofreciéndole migajas la verdad, a las universidades respecto de las grandes ganancias que obtienen de estas cuestiones. Pero como decía, eh, eso, eso lo sabemos y hay que seguir luchando, ya Yamilé hablaba de esta campaña en la que nosotros hemos participado, pero, eh, pero creo que hay otras cosas y quiero tomar algo que Fernanda decía, cómo hacerlo público realmente público, no? eh, porque eh, en, incluso el, el, el, el asunto del arancelamiento o no de la, de, la, de la educación, no es solamente, como ya se ya se ha demostrado, privativo solamente de las que se llaman privadas, eh, efectivamente hay universidades públicas en este país y en muchas partes de América Latina, donde ante efectivamente el recorte brutal ¿no? que ha tenido el gasto público hacia la, educación, hacia la educación superior, las universidades, a veces por omisión, eh, o a veces por comisión eh, eh, han arancelado ar, han arancelado la, la educación. Y eso tiene que ver, colegas, yo creo que con este asunto de realmente qué es lo que estamos metiéndole en la cabeza a, eh, eh, a los estudiantes. Eh, y, y a eso quisiera yo eh, referirme. Miren, yo quisiera adelantar algo eh, que puede sonar muy provocativo. Eh, el 18 de Córdoba fue absolutamente central y seguirá siendo central en muchos aspectos, nos dio una visión por primera vez, nos habló de la universidad latinoamericana, ¿no? habló del latinoamericanismo eh, uni universitario, habló también de la necesidad de, eh, no, no explícitamente, pero ante esta lucha de los, contra los factores, los poderes fácticos, en este caso que eran religiosos, acuérdense que lucharon contra una universidad jesuita, eh, eh, el, tema de la, el tema de la autonomía. Y plantearon algo que es muy importante eh, y que creo que eh, eh, a lo mejor ahí hay, un, hay una beta que hay que todavía desarrollar mucho, que es la vinculación con la sociedad, ¿no? acuérdense ustedes que eh, los reformistas, que eran infelizmente mayoritariamente varones, había pocas, muy pocas mujeres que fueron invisibilizadas, por cierto, durante la, durante la reforma, hablaban de las universidades populares, ¿no? Eh, como una manera de vincularse, de vincularse con la, con, la, con la sociedad. Bueno, yo, como decía hace un ratito, quiero lanzar la idea de que yo creo que necesitamos otra reforma del este, ya no del 18 sino del 22 o del 23, no sé qué fecha le tengamos que poner, ¿no? pero creo que necesitamos realmente cambiar eh, eh, cosas, porque eh, hay ejemplos y yo como secretario general de la UDUAL, he tenido la oportunidad, como decimos en México, de ranchear América Latina y lo que quiere decir es visitar muchos lugares, ¿no? muchas universidades, públicas privadas grandes pequeñas de buena calidad o de mala calidad en fin de muchas de muchas características pero donde he observado que lo principal o una de las cosas principales siempre hay excepciones estoy haciendo a lo mejor aseveraciones brutales pero donde una cosa que priva es el beneficio individual no es este asunto de cómo me educo para ser más rico ¿No es cierto? O para mejorar, ¿no? Y esta idea de que, que incluso tenemos, con de, de mucha justicia, de muchas familias excluidas de las universidades, los sectores, los deciles más pobres, los quintiles más pobres, que luchan endenonadamente por mandar a sus hijos a, a, a, la, a las universidades, con esta idea de que lo saque de la pobreza. ¿no? Este, ese, ese abogado, ese ingenier, futuro ingeniero o lo que sea, va a ganar más dinero, ¿no? eh, porque ya es universitario y va entonces a, a darnos más de mejor de comer y, y, y sucede en, en, en, alguna, en, alguna, en alguna dimensión. Pero, pero miren ustedes, yo creo que sin de, o, o, o, por supuesto… Eh, no eh, decir tonterías en el sentido de que es legítimo que todo mundo que se eduque tenga deseos de mejorar eh, eh, su condición de vida, sus bien, su, nivel, su nivel de bienestar, lo fundamental está en dónde o a mi juicio debe de estar en dónde o cómo a través de la educación yo realmente sirvo a la sociedad para que la sociedad esta que tenemos tan desigual en América Latina sea realmente realmente mejor. Ese es el tema. Ese es el tema y no sé y no sé o yo pondría discusión si incluso las universidades públicas, ¿no? que no cobran un peso por educar a sus estudiantes, están realmente metiéndole en la cabeza a ellos y a ellas que el asunto es fundamentalmente servir a la sociedad, ¿no? y eso, eso, colegas, si estamos de acuerdo con eso y necesitamos hacer una revolución, necesitamos cambiar muchas cosas, muchas cosas. ¿no? Ya la rectora de la Universidad de las Artes de la Argentina, en la mañana yo le escuché, el asunto de la transdisciplina, que es un tema ya, no viejo, pero ya de mediana edad yo diría, pero que necesita realmente meterse eh, eh, de, desde el, el primer día en el que entra el estudiante, él o ella a la universidad. ¿no? Yo creo que todos los que quieran estudiar en la universidad tienen que a lo mejor desde que entren estudiar filosofía, historia, un poco de economía y después si son matemáticos, aprender que dos más dos son cuatro y por ahí se no porque si no realmente no hacemos lo que por ejemplo, sí si hacen algunas profesiones y que dan mucho mejor resultado en términos sociales de su vinculación, déjenme mencionarles una cosa, en alguna ocasión yo le pregunté al rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, de qué tamaño era su campus y me dijo toda La Habana, y le dije, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, que, ¿Cómo que toda la banda? Sí, porque mis estudiantes, desde que entran al primer año, van a la clínica, al policlínico, y están tocando a la persona y la están viendo, le están oyendo el corazón, le están viendo, ¿no? Y están entonces entendiendo qué es lo, con quién están tratando, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Que son, que tienen todas historias distintas a lo mejor contextos diferentes viven en territorios también distintos no los economistas algunos estamos aquí este empezamos a, a yo fui director de la facultad de economía y cuando me reunía con las generaciones eh, las promociones como se llaman ¿no? como se dice en sudamérica las promociones que venían a visitarla me decían oye este pues hay muchas cosas que no me enseñaron aquí que tuve que aprender no eh, y, y tuve que aprender cuando ya salí de la… pues eso, yo creo que a los economistas que estamos formando aquí y en todas partes a lo mejor, así como lo hacen los médicos, las enfermeras, ¿no? lo hacen los dentistas, hay que ponerlos de inmediato en contacto con la, con la, con la, con la realidad, para que aprendan, entiendan, se les abra la cabeza que vivimos en un lugar extremadamente complejo, extremadamente diferenciado, extremadamente eh, desigual y que algo entonces les puede servir lo que, están, lo que están aprendiendo para hacer esto. Voy a concluir nada más con algunas otras cosas. Miren, necesitamos cambiar algo que también un rector en la mañana en este, en este, foro, en este foro dijo, para hacer público lo público, efectivamente, ¿no? necesitamos hacer que nuestras universidades sean de calidad y para mí ¿qué es calidad? para mí calidad es aquello que resuelve problemas y los problemas principales de la sociedad, ¿no? de, lo, de los sectores mayoritarios, ¿no? eso es calidad a mi, a mi, a mi juicio, lo demás este, lo podemos seguir, a lo mejor hay que, hay que seguirlo discutiendo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer universidades de calidad, que, que, que entonces quiere decir que estén extremadamente vinculadas con el asunto de, la, eh, el, el asunto de las necesidades mayoritarias de la, de, la, de, la, de, la, de la sociedad y que sean democráticas, que efectivamente le den espacio a sectores que no están incluidos eh, totalmente. La UDUAL organizó con la, eh, con la CELAC, un, eh, durante la pandemia, estábamos en plena pandemia ¿no? y eh, la, la CELAC, la México tuvo la presidencia pro de la CELAC por dos años y nos pidió a nosotros a la UDAL organizar un evento sobre vacunas ¿no? y entonces averiguamos quiénes estaban haciendo cosas de vacunas ¿no? y entonces encontramos que los argentinos tenían proyectos, aquí en México también había un par de proyectos eh, la Universidad Pontificia Católica de Chile tenía uno, este, eh, el Instituto Butantán eh, tenía otro, el Instituto Fiocruz de Brasil también tenía otro, en fin, ¿no? Y, lo, y los cubanos por supuesto, ¿no? y los invitamos y expusieron sus proyectos y les dijimos, oigan señores, este, habría chance de colaborar, ¿no? nadie, nadie, no pasó nada, los cubanos se siguieron por su lado, los mexicanos por el suyo, los argentinos. Esos que son públicos, que vienen de públicos, no son públicos, perdónenme, ¿no? ¿Por qué? Porque no están en, en, esa, en esta cosa, porque si lo hubieran hecho, nos hubiéramos ahorrado miles de millones de dólares ¿no? en comprar vacunas a empresas, a empresas transnacionales. Concluyo, Yamilet, te lo prometo. Hace algunos años, en el 2015 o 16, no me acuerdo bien, eh, laudual junto con la Academia Mexicana de Ciencias, con el Conacit, con la Cámara de Diputados de México, con el Congreso, ¿no? el, tanto en la Cámara de Diputados como con eh, el, el, el, el Senado, organizamos una cosa que le llamamos la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Y en qué consistió esto? Consistió en llamar aquí en México se dan premios nacionales ¿no? a, a, los, a las artes, a, a, en fin, a las diferentes áreas de la ciencia y se llamó a, a, a los ganadores de estos, de estos premios. Dijimos, oigan, queremos hacer una queremos hacer una, una, una consulta, ¿no? Pues sobre qué, qué temas sugieren ustedes que consultemos. Al principio hubo, pues, preguntarle a la población qué es lo que tenemos, qué tiene que hacer la ciencia. Eso es un desatino, ¿no? Finalmente, bueno, aceptaron, ¿no? Y dijeron 10 temas. Y entonces, le, le, le, le preguntamos a la población, se pusieron computadoras en supermercados y demás, que escogieran cuáles eran los tres primeros asuntos que quería que las universidades investigaran, ¿no? Como parte de su obligación. Muy claramente, agua, educación, alimentación. Y se los digo porque ese mismo ejercicio se hizo en España, para los europeos, ¿no? Y los europeos les, di les dijeron a las universidades, miren, nosotros vivimos 80 años, más o menos, ¿no? Queremos vivir 100 que las universidades investiguen cómo podemos vivir 100 años. ¿Qué diferencia, no? Entre uno los, los europeos que quieren y aquí que quieren vivir 100 y aquí los que quieren sobrevivir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que meter, hay que, hay que acercarse a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Si, esa debe ser nuestra agenda y una agenda además compartida. ¿no? El compañero hablaba del sopilote estreñido, yo hablo del principio de Superman, ¿no? el universitario que se eh, que se educa, ¿no? dice vaya usted a ver tal comunidad, ¿no? y va a la comunidad y dice no, aquí el problema es tal, y yo sé, ¿no? usted haga lo que yo le digo y verá que se va a resolver el problema, y no se resuelve el problema, yo soy economista agrícola y les voy a dar un ejemplo. La revolución verde. La revolución verde que fue un proceso de investigación académica, universitaria, ¿no? Que después tomaron las grandes empresas transnacionales de semillas y fertilizantes y demás y demás, tenía como logo acabar con el hambre y la pobreza. Hoy tenemos más hambre y más pobreza en el mundo. Entonces, esos que se educaron públicamente no están haciendo público lo no están haciendo público lo que deberían lo que deberían de hacer por eso yo creo que necesitamos más dinero ¿no? exigirle a los gobiernos más, más, más, más plata pero también creo que tenemos que tener una agenda distinta una agenda distinta en donde eduquemos a los jóvenes ellos y ellas que lo principal no es hacer plata que lo principal es servir a la sociedad y a lo mejor eso necesita muchos cambios de gobernanza, de internacionalización, de pedagogías, de perfiles de quiénes son los profesores, de perfiles de quiénes son los estudiantes que ingresan y que egresan. Bueno, eso era lo que yo quería decir, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Roberto. Eh, bueno, me, me voy a autolimitar porque me dan ganas de comentar todas las intervenciones, pero para respetar <laughs> los tiempos, le vamos a dar la palabra ahora a Dalila Andrade Oliveira, que es investigadora y, y profesora de la Universidad de Minas Gerais de Brasil y muchas cosas más. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primeramente agradecer a, a Yamile por la invitación para estar aquí. Y, bueno, mi, mi ponencia en esta mesa va un poco distinto de, de los, del recorte regional hasta ahora y voy a hablar de mi país, de lo urgente que está la situación en términos de, de financiamiento a, al desarrollo científico. Y yo hoy ocupo una, una cadera en el, comité, en el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el CNPQ de Brasil, representando a las áreas de ciencias humanas y sociales. Así que es de este lugar de, de lo que estoy viviendo ahí en este, en este consejo que traigo aquí unas, unas preocupaciones que voy a seguir por un texto para que me alcance el tiempo. El primer que quería problematizar es el futuro del desarrollo científico en Brasil, en especial de las ciencias humanas y sociales frente a a la crisis de financiamiento vivido en este país en la actualidad. ¿No? Por no está ligado, ¿no? ¿Está? La, la investigación en Brasil se realiza en las universidades públicas mayoritariamente. Los, los drásticos recortes de recursos que tenemos vivido en las universidades públicas en los últimos seis años fue de la orden de 40% para tener una idea en los últimos seis años y la priorización de áreas estratégicas para el, el investimento en innovación y tecnología tiene colocado en riesgo el carácter público de la producción del conocimiento en el país. Son estrategias variadas, desde la desfinanciación hasta el direccionamiento de la investigación por medio de alianzas, vínculos directos con el sector privado, con el sector productivo donde se puede leer mercado. Eh, hasta un, un clima que naturaliza cada vez más la lógica de mercado por medio de la privatización endógena como la nueva gestión pública que las universidades públicas, como bien lembraba el colega, van asumiendo ¿no? esta lógica internamente, eh, hasta la privatización exógena como ha demostrado Fernanda con tantos datos. Yo quería solamente citar do, dos ejemplos muy recientes de este clima en el país, de naturalización. Uno fue un proyecto recién lanzado por un instituto que se llama Instituto Sagres, que es un instituto de generales del ejército del país, que se llama Pro, Proyecto de Nación, Scenarios Prospectivos Brasil 2035, no es Brasil 2025, Ah, que pasó, un momento. Pero 35, o sea, están pensando, esta nueva de, esta derecha en, en el país está pensando un proyecto de largo plazo. Y otro es una PEC que estuvo para ser votada hace dos semanas, pero que por la resistencia popular conseguimos retirarla de, de pauta del Congreso, que es la propuesta de enmienda constitucional 206, que quería instituir el pago en, la, en las universidades públicas del país. Tengo que decir que en Brasil las universidades públicas son totalmente gratuitas desde el primer nivel hasta el postdoctoramiento. No se paga ninguna, ninguna tasa. Brasil, a pesar de ser un gran país, tanto en, en extensión territorial, cuanto en capacidad económica, es miembro del BRICS, siendo el mayor, más populoso país de América del Sur, no apresenta destaque cuando el tema es desarrollo científico. Según un informe de UNESCO, de, rumbo, rumbo 2030, de la Agenda 2030 publicada en 2015, desde 2011 Brasil enfrenta una desaceleración económica que afectó su capacidad de continuar su crecimiento socialmente inclusivo. Este informe llama la atención para un factor marcante de la desigualdad de distribución de recursos destinados a investigación en el país. Destaca que la excelencia de la investigación permanece concentrada en un conjunto de instituciones situadas principalmente en el sudeste y sur del país. Resalta que la transferencia de tecnología de las instituciones públicas de investigación para el sector privado continúa siendo uno de los principales componentes de la innovación en áreas que van desde la medicina a la cerámica, pasando por la agricultura y la extracción de petróleo en mar. Muchos dilemas parecen cada vez más comunes a una amplia gama de países de nuestra región, lo que nos incita a pensar en cómo encontrar un equilibrio entre el engajamiento local e internacional de la investigación o, o aún más, entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, la construcción de nuevos conocimientos y de conocimientos comercializables, comercializables no sé si existe, o, o la ciencia voltada para el bien público, gracias, versus la ciencia para promover el comercio. Si esta ya era una situación preocupante para el país en la data de publicación del, del dicho informe, 2015, mucho más acentuada se torna ahora con los sucesivos recortes en el presupuesto destinado a las áreas de ciencia y tecnología y educación llevados al extremo durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Entretanto, es importante destacar que el mismo, el mismo informe, eh, no, no, que un otro informe, perdón, publicado en 2010 de la UNESCO, demostraba que si comparado con China, India y Corea del Sur, entre otros países que componen compone el BRICS, Brasil podri, pod, podría ser considerado en aquel momento como teniendo un buen desempeño en lo que respecta respecto a diplomación de investigadores, sean mestres o doctores en la formación de grupos de investigación. Un dato interesante de ese esfuerzo es el aumento de la cantidad de doctores que aumentó entre 1997 y 2017 un 510%. Estamos hablando de los dos gobiernos del presidente Lula. 2010 es, es el último año del del gobierno Lula. Más aún, la cantidad de doctores en el país eh, es muy baja, sigue siendo muy baja. La proporción de, de personas con doctorado en Brasil en 2000, 2000, 2019, según un informe de la OCDE para 35 países, es de apenas 0,2% de la población. En cuanto a la media de países miembros de la OCDE es de 1,1%. Las personas con maestría representan 0,8% de la población, en cuanto a los países de la óqueda es de 13%, lo que es fácilmente explicable por los niveles, los niveles de desigualdad, desigualdad del país, figurando en la séptima posición entre los que poseen mayores desigualdades en el mundo, de acuerdo, de acuerdo al PNUD. Y aún levando en consideración la escolaridad de la, de la población brasileña, que es bastante baja, ya que más de la mitad de la po población con 25 años o más tiene apenas la enseñanza fundamental, lo que quiere decir nueve años de escolaridad. En no Brasil, como ya he dicho, el, el desarrollo científico, el desarrollo de, de, de pesquisa, de investigación, está altamente articulado a los programas de posgraduación, en especial en especial aquellos desarrollados en las universidades públicas. Más del 95% de la producción científica del país en bases internacionales debe ser la capacidad de investigación de las universidades públicas, 95%. De la misma manera, podemos afirmar que el financiamiento de la investigación eh, eh, en Brasil es un investimento público. Por eso, cuando estamos hablando de privatización, estamos hablando de poner plata pública en investigación privada. Eh, observando los principales financiadores por números de citaciones en el país, vemos que, el resultado, que los resultados indican una correlación positiva entre financiamiento e impacto. Esto podemos perceber, por ejemplo, que los estados más ricos del país tienen. Entonces, mucho más impacto en la producción científica que los estados más pobres, porque hace con que también esa desigualdad económica del país sea una desigualdad en términos de desarrollo de conocimiento. Voy, voy a saltar algunas cosas porque son muchos datos. Eh, en el momento actual del gobierno Bolsonaro, mas ya iniciado con el, go el golpe sufrido en el país en 2016, asiste a una reacción conservadora que se expresa por una violencia discursiva sorprendente, exprimiendo formas muy arcárquicas de, pre de prejuicio y de opresión que atentan sobre la libertad de cátedra y e autonomía de las universidades y e de la investigación científica. Ustedes de deben tener He tenido noticias de muchos reitores de universidades públicas en Brasil que sufrieron persecuciones, llegando incluso a un suicidio de uno de esos reitores, algo gravísimo. En la actualidad es urgente retomar la agenda educativa, para la agenda educativa el debate sobre la democracia, en, nuestra en una sociedad tan desigual como la sociedad de Brasil, en la cual el derecho a la educación sigue siendo una deuda social histórica para muchos. Eh, la, la investigación en educación y en ciencias humanas y sociales, tradicionalmente enfrentan obstáculos que tienen relación con cierta concepción instrumental de conocimiento que considera que esas ciencias son menos importantes porque no generan un retorno inmediato a la sociedad. Essa concepção, concepção ignora que, que, que tales ciências podem produzir, aperfeiçoar e, compa e compartir percepções equilibradas e aprofundadas de conhecimento acerca da natureza, dos seres humanos e da sociedade. Ciências humanas e sociais são essenciais à vida humana particularmente en el, en el actual contexto político brasileño, esas ciencias humanas y sociales vienen sufriendo ataques directos que te puesto en riesgo, en riesgo su desarrollo. El, el, el jornal de la... Sociedad Brasileña para el Progreso de la Ciencia, ha publicado una materia en 2020 que decía, que, que me sonó bastante interesante porque tenía como título Ciencias sociales fortalecen la democracia. Esta materia argumentaba que las, las investigaciones en áreas sociales y humanas son atacadas por regímenes, regímenes autoritarios porque desnaturalizan sus políticas conservadoras, excluyentes y muchas veces genocidas. Sabemos que además de la capacidad, o sea, de desnaturalizar lo que insiste en se presentar como natural, de desvelar el carácter político e ideológico que está por detrás de dichas selecciones técnicas que se hacen en el ámbito del Estado, quer por gobiernos conservadores, quer por gobiernos, gobiernos progresistas, las ciencias humanas y sociales, también se firmaron, sobre todo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, por su capacidad de previsión, o si preferimos, de anticipación de los riesgos, de las posibilidades que los individuos están sujetos en la sociedad. Esta capacidad, muchas veces alardeada como la calidad de la ciencia de la evaluación, discurre sobre las potencialidades futuras de la sociedad y de las como hablaba, hablaba el colega hace poco, medidas como índices de tendencia de las condiciones nacionales y globales a ser inactivadas por medios de políticas de planeamiento. Este es un aspecto bastante importante y que me parece más que nunca exigido en este momento con la ocurrencia de la pandemia todo, la relación del gobierno brasileño actual con las ciencias humanas y sociales es de total negación de su existencia, pero el primer argumento presentado, cuando insistentemente habla de ciencias humanas como espacio de militantismo, de ideologías izquierdistas, así se refiere a, nuestros, a nuestras áreas. Es de profunda ignorancia con relación, relación a su utilidad, en caso de la segunda dimensión que trae, trae, trae Sin duda, esa relación puede, puede ser más agravada en el contexto pandémico actual, pero también es verdad que su relevancia es, a, es aún mayor, dada la necesidad de comprender los desastres que la pandemia ha promovido en países como, el Brasil, como Brasil, donde las desigualdades sociales y educacionales son tan grandes y, y que pueden ser aún más exacerbadas. Sin refletir sobre procesos históricos más amplios, es imposible pensar los desafíos del presente y del futuro sin, sin repetir los errores del pasado. Como un aspecto a destacar, como ejemplo apenas, eh, hacer frente a ofensivas del sector privado empresarial que ven presentando la, la enseñanza híbrida como la tendencia de educación del futuro y la solución para el periodo post-pandémico con los en, en alianza con, con, esos llamados sectores, con esos llamados gigantes digitales que ofrecen sus plataformas ya hoy ampliamente difundidas, incorporadas al trabajo académico y escolar, sin cualquier discusión previa con sus usuarios. Las, las soluciones que presentan ponen en riesgo desde la privacidad de cada uno, cada uno, una, con las ventas de datos de perfil, hasta la autonomía docente y la libertad de cátedra. Todo eso en favor del interés económico, de la expansión de los grandes grupos que hoy controlan el mercado digital. Por lo tanto, quiero subrayar aquí estas cuestiones urgentes que nos obligan obligan a demandar recursos públicos y condiciones adecuadas para la realización de la investigación académica, aquella que es, que es producida dentro de espacios resguardados de intereses inmediatos, capaces de producir sin cualquier presión económica o política el llamado conocimiento desinteresado. En este sentido, es importante destacar la diferencia entre investigación académica y producción de conocimiento basada en evidencia, que ha sido producido por muchos organismos internacionales y otras agencias de think tanks, dirigido a definir lo que es objeto de la educación. En general, por lo menos en Brasil, el ministerio siempre llama a las fundaciones privadas para hablar de los problemas educativos y nunca se acuerda que en la universidad desarrollamos investigaciones sobre este tema. Estoy por, por terminar. Romper con estas herencias es urgente, es indispensable, en especial de, de, adelante del desastre pandémico que agrava aún más las desigualdades económicas y sociales. La pandemia expone la fragilidad de la retórica del, de la sociedad del conocimiento, ha mostrado cuán desigual es, es su compartilhamiento. Súmase a eso la regresión política enfrentada en muchos países de la región que tiene producido en los últimos años un clima de austeridad económica y represión política que alimenta gobiernos negacionistas en cuestiones científicas y ambientales que operan por medio de fake news, son en general gobiernos privatistas que son contra en general todo lo que es público. Sobre todo, los funcionarios, los funcionarios públicos. Y arriba de todo, son contra el bien público, porque gobiernan para una pequeña minoría. Gobiernos fascistas, racistas, machistas, homofóbicos, como el gobierno de Jair Bolsonaro, que quieren silenciar la voz de los disonantes y castrar las capacidades críticas y productivas. Por eso, inhiben de todas las maneras la investigación, sobre todo la investigación crítica. Muchas gracias. <risa> sí, sí, sí, ya, pero... si, si hay preguntas, y eso, se las dejo, me la ¿Cuánta de confianza? confianza? Sí, muchas gracias Roberto. Sí, no, Roberto nos había avisado que se iba a tener que ir antes. Estamos, además, eh, excedidas del tiempo que estaba previsto, pero eh, nos hemos tomado la licencia de, de, de poder continuar y de no tener que interrumpir tanto. A las compañeras y compañeros, así que muchas gracias, Dalila. Ahora le vamos a dar la palabra a Sofía Tisted, que es coordinadora de la red Estrado. Muchas gracias. Quiero decir, antes de que de Sofía tome la palabra, que eh, en la Conferencia Mundial de Barcelona, si había que, si tuviera que hacer una síntesis rápida de cuáles son las dos grandes cuestiones que estuvieron ausentes en el temario oficial... Y eh, que insistimos en intentar colocar, pero que las colocamos en el modo de la protesta, eran eh, el tema de la, la privatización, las dinámicas de privatización y mercantilización en la educación superior y la cuestión del trabajo, ¿no? Hay un discurso que habla del derecho a la educación sin entender algo que parecería obvio y es que garantizar el derecho a la educación supone un trabajo que también tiene sus propios derechos, ¿no? Así que, Sofía, muy importante. Bueno, muchas gracias, Yamile. Eh, agradezco la invitación, comento, soy Sofía Tiste, y como dijo Yamile, vengo de Argentina, y me parecía interesante en función de alguna cuestión que se planteaba ayer, anteayer, en el arranque de una de las discusiones, tomar el guante y pensar aquellos casos en los que eh, el neoliberalismo o ciertas perspectivas privatizadoras no avanzaron tanto. ¿no? Paraguay decía, nosotros miramos a Argentina y a, nosotros, a mí me parecía interesante retomar ese guante y pensar cómo en una situación como es la educación superior en Argentina, y a, a, digo esto, sistema de educación superior, no exclusivamente universidad, eh, es interesante eh, ver cómo se han ido conjugando procesos de democratización y de ampliación del derecho a la educación superior con procesos de mercantilización y privatización. Me parece interesante tomar los casos que muchas veces se miran como faro, porque pueden servir de advertencia para otras situaciones nacionales. En ese sentido, eh, pienso, eh, como ustedes saben, la Argentina tiene una larga tradición en educación superior pública, eh, y hoy diría este sistema de educación superior está integrado tanto por universidades como por institutos de formación docente e institutos técnicos, eh, aunque hay mucha. Y es un sistema muy diverso, muy heterogéneo, no solo en clave de público-privado, sino en clave del tipo de instituciones que brindan fo formación superior. Eh, es gratuito en general, o por lo menos el sistema público es gratuito y no arancelado, eh, hay, ha habido en estos últimos años, es decir, estos últimos años, es los primeros 15 años de, o de 2003 a 2015, un proceso de ampliación territorial importantísimo de la oferta eh, y eh, ese proceso de ampliación de la oferta continúa un poco más lentito, diría yo, pero continúa eh, y en ese sentido eh, me parece... Y es un sistema que ha ampliado su cobertura en números absolutos y que tiene, eh, pero que al mismo tiempo tiene, muy pocos estudiantes de tiempo completo. Es decir, eh, las estadísticas siempre dudosas porque no son de todo el sistema de educación superior, sino que algunos relevan formación docente eh, fuera de las universidades y otros relevan las universidades, o sea que es difícil construir un número eh, que, que me convenza, pero las estadísticas muestran que en todos estos espacios, muchísimos de nuestros estudiantes no se dedican exclusivamente a estudiar. Creo que es un dato relevante en Argentina, no idéntico en todos los países de América Latina. Eh, la otra cuestión es que tenemos un cuerpo docente en, que se ha puesto el, al hombro la masividad de la propuesta. Quiero decir... En, este, en la universidad, y ahí sí hablo exclusivamente de universidad, eh, en mi país tenemos muy pocos docentes de tiempo completo, cada vez menos, y, he, y hemos tenido muchos más docentes a Donorem que los que tenemos en la actualidad, pero continúa habiendo docentes a honorem. A honorem es que tenés carga laboral, que entras en incompatibilidad, pero no ves un peso. Se puede estar en la condición de Adonorem en la Universidad de Buenos Aires, una de las que en las que trabajo durante 10, 15 años sin problema. Y la forma de reducción de la cantidad de docentes Adonorem, algunas veces han sido las paritarias que nos han brindado oportunidades de rentar cargos, pero muchas veces es compartir bienes escasos, es decir, dedicaciones exclusivas fragmentadas en porciones de dedicaciones simples. Y esto hay que decirlo con todas las palabras, porque cuando uno piensa por qué la universidad en Argentina es una universidad pública, gratuita, masiva y de calidad, debe entender que hay un esfuerzo, yo diría militante, de muchísimas y muchísimos docentes que cotidianamente sostienen las aulas con pagas irrisorias. Eh, porque una dedicación simple supone 10 horas frente a un curso y creo que estamos en mil pesos argentinos que si los cambiás al dólar oficial son 100 dólares, eh, para ser clara y concreta, un poquito más debe ser. Eh, en ese sentido, a mí me parece, eh, el primer diseño del siglo XXI fue, un año, un, fue una década larga de mejora en las condiciones de trabajo, hubo un aumento sustantivo de, de, del salario docente universitario, sin embargo, en los últimos años venimos ralentándonos. ¿no? Eh, en este sentido, eh, y sin embargo, la Universidad Pública Argentina sigue siendo eh, muy reconocida incluso en las claves del neoliberalismo. Hoy a la mañana se publicaba el índice QS, yo no lo comparto, pero digo, en sus términos, la UBA... Una de las la universidades con mayor cantidad de docentes ad honorem es la primera, en sus términos, en los términos del neoliberalismo, es la primera en el ranking QS, ¿no? en el número 67 por encima de todas las universidades iberoamericanas. Eh, hay muchas cosas para pensar, algunas tienen que ver con esto que voy a tratar de colocar sobre la mesa. Bueno, como... Eh, un, un paréntesis más. Tener una planta docente con escasez de dedicación semi-exclusiva o exclusiva supone tener una planta docente muy volcada al trabajo de aula y que si realiza investigación lo hace ad honorem, aunque no esté nombrado en esos términos. Muchísimas de las investigadoras e investigadores de mi país participan de lo que llamamos los proyectos de investigación sin recibir salario específico por esas tareas. Eso le, nos coloca más arriba en los rankings, pero en todo caso, me parece que hay algo de, la, de los procesos de autoexplotación, si se pueden llamar de esta manera, eh, que hay que nombrar en esta escena. Eh, en ese sentido, eh, a mí me parecía también interesante analizar algunas cuestiones. ¿no? ¿Quiénes son los incluidos y quiénes los, son los excluidos en el sistema de educación superior argentino? Y me parecía, en función de algunas de las conversaciones que fuimos teniendo estos días, evidentemente los incluidos son quienes terminan la escuela secundaria, esto se dijo acá, el ingreso es gratuito, se puede elegir cualquier carrera, no hay cupos, eh, es irrestricto, eh, pero este, esto alcanza también a las poblaciones que han migrado, porque sus familias han migrado, o que migran específicamente para estudiar en, en Argentina, ¿no? Y a diferencia de tal vez lo que se comentaba acá, durante los gobiernos populares, no siempre, los beneficios de becas, lo traía hoy más temprano eh, el caso chileno, ¿no? eh, son, ex son extensivos a los migrantes. ¿no? Quien tenga documento argentino podrá acceder a ciertas eh, políticas de reconocimiento del derecho a la educación superior exiguas, vamos a decirlo también, ¿no? los salarios son exiguas, lo que se cobra por el participar en estas, pero eh, me parece interesante en términos de no diferenciación entre argentinos y no argentinos, ¿no? me parece que eso hay que ponerlo ahí. Eh, la otra cuestión que me parece que es importante decir es quiénes son los excluidos. ¿no? Eh, y nuevamente encontramos a quienes no terminaron la escolaridad, eh, secundaria, que no son pocos, y también a quienes se hallan distantes en términos geográficos o en términos de posibilidades efectivas de acceder a la universidad. ¿no? Un, es un sistema educativo altamente o crecientemente fragmentado, diría más que altamente, no, no sé si históricamente fue tan fragmentado como ahora, pero altamente desigual, eh, y esto deja fuera o rápidamente fuera de la universidad a una cantidad importante de estudiantes. ¿no? Eh, es decir, que haya libertad en las posibilidades de elección de carreras y acceso no garantiza las posibilidades de permanencia. Eh, para muchas, para muchos, con más distancia a aquello que la universidad propone, más algunas estrategias que las universidades se dan de selección eh, visible o invisible de sus matrículas, eh, muchas y muchos quedan fuera de esta universidad, y creo que eso hay que también poder decirlo. En este sentido, eh, a mí me, me parece interesante, yo quería retomar algunas cuestiones sobre la autonomía, porque de las discusiones de ayer y de ayer me parecieron que habían quedado picando y que eran importantes, yo decía, ¿cómo se filtran en esta universidad que pareciera haber logrado unas conquistas importantes, cómo se van filtrando estos procesos de eh, privatización y de mercantilización de la educación. Y yo creo que en los alcances que se le ha dado históricamente a la categoría autonomía, hay algunas de las claves de lo que hay que leer. Eh, cuando uno mira la primera ley de educación universitaria en mi país, en 1895, la ley de Avellaneda, ya habla de autonomía. Uno puede pensar que era la autonomía en ese momento histórico, fines del siglo XIX, bueno, evidentemente era la autonomía de las élites que habían accedido a la universidad y que eh, bueno, definían en sus términos qué querían hacer. ¿no? Eh, uno ve que esta, esta, esta categoría de autonomía, eh, de alguna manera, se va um, reformulando y a, a mí me parece importante señalar que um, en 1918, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, pero también de la ampliación del público que accede a la escuela secundaria, la categoría de autonomía comienza a problematizarse o a, por lo menos, incluir otros vectores. ¿no? Eh, en este sentido, eh, cuando uno piensa quiénes encaran el movimiento de la reforma del 18, de alguna manera... Eh, hay una discusión abierta. Adriana Puigros señala que, a diferencia de lo que dice, eh, digamos, incluso la jerga universitaria, no fue exclusivamente el radicalismo o no fueron ex exclusivamente jóvenes de sectores medios, aunque eran los que más eh, poblaban las aulas universitarias, sino que también lo han sido las, eh, las ciertos integrantes de los sectores populares. Y al igual que las mujeres fueron menos reconocidos y nombrados, menos pasados, menos visibilizados como sujetos de ese proceso. En ese sentido, eh, a mí me parece interesante señalar que en ese momento co-gobierno, autonomía y libertad de cátedra eh, adquieren un, un sesgo, una, una matiz, un matiz distinto del que habían tenido algunas de esas categorías a fines del siglo XIX, ¿no? Ahora, eh, en ese sentido, eh, y el concepto de libertad para educarse es de alguna manera, eh, o podríamos pensarlo análogamente al derecho a la educación, ¿no? El, la libertad para educarse era la posibilidad de acceder a, a... No se hablaba del derecho a la educación superior, pero me parece que sería interesante pensarlo en esos términos. Es interesante ver que la, la reforma del 18 no generó un cambio de ley de educación universitaria en ese momento. Eh, pero en todo caso sí uno puede ver a lo largo del siglo XX tensiones, avances y retrocesos en materia de qué es eh, autonomía en la educación superior. Eh, digo rápidamente, en Argentina la gratuidad llega a mediados del siglo XX, 1949, gobierno peronista, eh, y eh, de alguna manera... Eh, si uno hace un, un pasaje rápido, 1973, Ley italiana, otra ley de educación superior, y ahí encuentra tal vez algunas reformulaciones que nunca llegaron a ser tales porque las primero las intervenciones en la universidad y luego la dictadura interrumpen ese proceso. ¿no? Eh, en ese sentido, a mí, digo, por, e por ese tiempo, examen de ingreso, e épocas de dictadura, examen de ingreso, etcétera, etcétera, ¿no? eh, Llegamos a 1995, gobierno de Menem, hoy lo traía alguien, creo que en la mesa anterior, eh, vuelve de alguna manera eh, a, a incluirse la discusión, a mí me parece interesante, es la ley de educación superior que está vigente en la Argentina, es una ley eh, cocinada, diría al fuego neoliberal, eh, pero que rescata algunos matices de... Eh, las discusiones o de esta tradición reformista eh, y que a mí me parece interesante ver cómo de alguna manera tenemos, en, en el, no sé si en el espíritu, en, en la dinámica universitaria de la educación superior, algunas cuestiones que destacar. La primera cuestión es que se piensa un sistema de educación superior, no exclusivamente la cuestión de las universidades. Creo que eso es algo que cuando trabajemos en estos foros tenemos que reponer todo el tiempo. No tenemos que pensar a las universidades cerradas sobre sí mismas, tenemos que pensar ese complejo y rico sistema formador de postsecundario, post si quieren. Me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo importante. Eh, en ese sentido, agrego, eh, la, la ley de alguna manera eh, sostiene la gratuidad, deja abiertas las, pero deja abiertas las puertas para el en clave de lo que van a ser en ese momento histórico las demandas para del Banco Mundial. Y deja abierta la, la ventana de la mercantilización. Si uno mira la historia de la educación superior argentina de 1995 a esta parte, de alguna manera lo que va a ver es distintos momentos en que se intenta instalar el arcelamiento in y mucho más sutilmente avanza, avanzan procesos de mercantilización. Que vienen, como decía Fernanda más temprano, de la mano del desfinanciamiento de las universidades. Desfinanciadas tienen una puertita que abrir, que es la venta de servicios. La venta de servicios puede ser la venta de posgrados, la venta de servicios puede ser la venta del curso de lenguas modernas que se terciarizan, la venta de servicios puede ser vender conocimientos a las empresas que producen vacunas, traía antes el, el compañero de Udual, la venta de servicios puede ser trabajar para la producción de transgénicos. ¿no? Quiero decir, la venta de servicios eh, que te permitan mejorar las condiciones no solo de las universidades, también de los hospitales, de una cantidad de, de otros espacios, eh, son lugares donde tenemos que mirar. Un sistema que en apariencia es mayormente público y además tiene instalado en su interior una dinámica eh, en donde avanzan estas, estas formas de funcionar. En ese sentido, a mí me parece importante contarles que en 2015 hubo una modificatoria de esta ley. Esa modificatoria me parece que sí es crucial. En la jerga, yo trabajaba con Adriana en la Cámara de Diputados, la llamábamos la antibolonia. ¿no? Y la antibolonia, en clave de no a los pactos de Bolonia, eh, de alguna manera asegura la gratuidad, asegura el ingreso irrestricto, pero además eh, promueve cursos de nivelación y orientación vocacional e inhibe a las universidades públicas a hacer acuerdos con empresas públicas o privadas con fines de comercializar la educación superior. Digo, hasta ahí llegamos, queda un montón, pero a mí me parecía interesante tomando el guante de lo que planteaba Rudy tal vez el primer día en las conversaciones, de no quitarnos del foco de mirar cómo, eh, tenemos que estar atentos porque estas iniciativas eh, de avance de las derechas nos atacan a todos. Digo, eh, Dalila cerraba con una presentación cruda de lo que está haciendo Brasil, pero eso está en el horizonte de posibilidad de lo que pueda suceder en cualquiera de todos nuestros países. ¿no? Eh, Puyros señalaba... Hay una idea de autonomía que ha recorrido la historia de la Universidad de Argentina y que en 1918 tiene su momento culminante. Esa idea de autonomía vale la pena retomarla y confrontarla con la idea de autonomía de mercado. A mí me parece que traer esta experiencia nacional a la, me a la mesa, que ha logrado ciertas conquistas emblemáticas, como ingreso irrestricto, gratuidad, ampliación de la cobertura, libertad de cátedra y autonomía, eh, de alguna manera es ponernos sobre alerta que aún en estos escenarios pode, las poderosas fuerzas del mercado pugnan por entrar las 24 horas y lo logran, tal vez menos que en otros lugares, tal vez con otras dinámicas, tal vez más sutilmente, pero lo logran. Eh, hace poquitos días discutíamos eh, sobre qué educación queremos para el siglo XXI, evidentemente tiene que ser una educación superior que dé un giro que la lleve a preguntarse cuánto de los procesos de discriminación de género, raciales, de capacidades, tenemos activos en nuestras aulas. Más temprano, alguien decía, se habla poco de la cuestión de las discapacidades y la universidad, creo que hoy se habla mucho más que hace un tiempo, se hace, habla poco de los mecanismos de discriminación que allí se instalan, se habla poco de las eh, diferencias que tenemos eh, por, según género para nuestro trabajo y desarrollo profesional, es brutal, diría, la cuestión de género en la universidad, lo comentaba hace poquitos días en un encuentro al que nos invitó Yamil en Buenos Aires, eh, a las mujeres nos sugieren no tener hijos hasta doctorarnos, a las mujeres nos sugieren, eh, nos proponen licencias que no son tales porque si no cumplís con cientos cánones de publicación quedás en desventaja en la instancia siguiente. Y también pensaba que tenemos que eh, que el fascismo acecha que hay que redoblar la apuesta, que hay que discutir los sentidos profundos de la autonomía, que tenemos que discutir en qué medida se están ampliando las posibilidades de todas y todos, en qué medida estamos contribuyendo cada vez que damos clase a una, uni a una universidad, a una institución de formación docente, a un instituto de formación técnica que discuta desde nuestros programas, desde aquellas asignaturas que enseñamos, las distintas dimensiones del sexismo, el racismo y el capacitismo. Finalmente pensaba que los medios masivos de comunicación denigran los logros de la educación superior pública, todos los días, cuando descalifican a las docentes y a los docentes de escuela primaria, cuando señalan, y me acordaba Dalila, Hace pocos días hubo un conflicto en la universidad en la que trabajo y rápidamente salieron a decir, Filosofía y Letras de la UBA es un lugar espantoso donde suceden solamente trifulcas, golpes y, y cosas por el estilo y se nos estigmatizó en los medios durante varios días. ¿no? Eh, y yo pensaba, eh, Filosofía y Letras de la UBA es la, una de las que más contribu contribuye a que la UVA esté en el puesto del ranking en el que está. Hay tres de las seis, creo, carreras que colocan a la UVA arriba que son de filo. Eso no se junta. Insisto, yo no creo en esos rankings. No digo que seamos buenos porque damos bien en esos rankings, pero se disocia la valoración y se nos coloca en el lugar del estigma. En ese lugar tenemos que estar atentos y discutiendo, porque las derechas están avanzando y fuerte sobre nuestros espacios de trabajo. Y como decía el compañero eh, que se tuvo que retirar, el problema no es solo que las la derechas, es que el fascismo lo piensen en esos términos, sino que muchas veces terminamos haciendo propios los planteos que se hacen desde esas posiciones. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Bueno, eh, creo que tenemos no vamos a tener tiempo de contestar si hay preguntas, pero si alguien quiere hacer alguna intervención breve, eh, dos. Estamos todos muy muy can, cansados, cansadas. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. Yo quiero, bueno, tampoco voy a hacer una síntesis de las intervenciones. Creo que eh, todas las compañeras, los compañeros eh, hicieron, hicieron aportes importantes y complementarios en muchos sentidos y dejaron planteadas cuestiones que hay que seguir discutiendo, que hay que seguir profundizando y también ver también cómo, cómo algunas de estas dimensiones, cómo algunos de estos fenómenos constituyen dimensiones de un proceso, un mismo proceso que tenemos que, que, tenemos que pensar, ¿no? la cuestión de la privatización y la mercantilización en sus distintas expresiones, cómo se vincula esto con las formas de precarización del trabajo docente, qué, qué formas adquiere esa precarización y cómo, el, y cómo en el trabajo docente, eso que llamamos la actividad académica, ¿no? eh, se introducen y reproducimos mecanismos que también son mecanismos que responden a una lógica de mercado aun cuando no haya directamente involucrada una cuestión ligada al financiamiento, ¿no? Pero que responden a esa lógica de la competencia, de la de la autorreferencia, ¿no? de la construcción de, el de procesos mérito. el mérito, digo. Del mérito, bueno, y cómo, eso, y cómo eso es contradictorio con la construcción de, digamos, de procesos de formación y de procesos de investigación que estén orientados a la garantía del derecho a la educación, también en esta clave que la planteaba Roberto, ¿no? de pensar que también es una discusión importante para, para el mundo de la universidad y de la educación superior, eh, en qué medida la reivindicación de la educación superior como un mecanismo de ascenso social individual también ha terminado tensionando el compromiso político y social de las, de las instituciones de educación superior ¿no? y de la orientación de los procesos de formación profesional dentro de, de, de las instituciones y creo que también habría que prestarle mucha atención al modo en que se relacionan esta, digamos, las, formas, las formas duras de privatización y mercantilización con el desarrollo de estos procesos de autoritarismo explícito que están ganando lugar eh, en, en, en todo el mundo y de, de, de manera dramática en varios países de América Latina eh, y particularmente en el Brasil de, de Bolsonaro. Eh, creo que también... Es importante pensar en este, en este contexto eh, que hay muchas, muchas experiencias positivas para recuperar, que nosotras, nosotros sabemos que eh, en los lugares donde se construye la contrahegemonía, la resistencia, donde se construyen eh, otras lógicas, no de, lógicas de colaboración, de cooperación, de, eh, que expresan otros, otros compromisos, allí hay una clave que tiene que ser pensada para construir eh, una un programa de acción política que tiene que involucrar a los colectivos que nos organizamos en torno a la universidad, pero que también tiene que ser, tiene que poder ser puesto como una demanda ciudadana eh, y que también tiene que ser puesto en la agenda de los gobiernos. Necesitamos también que los gobiernos de carácter democrático popular que tenemos o los que logremos recuperar o conseguir, asuman claramente un compromiso con, con el debate y la construcción de una política de educación y de una política de educación superior que conteste al programa del neoliberalismo y del, del, del capitalismo actual. ¿no? Eh, bueno, les agradecemos esta, esta resistencia también, este acompañamiento. Eh, les agradecemos a los compañeros y las compañeras que han formado parte del, del panel. Eh, vamos a seguir este, reproduciendo la campaña y convocándoles a que, a que podamos sumar elementos para esa discusión. Gracias compañeras. compañeros, tenemos ahora a continuación la presentación de un libro, así que... Eh, este libro... Así que si quieren tomar cinco minutos de descanso mientras se reacomoda el panel eh, y acompañarnos un rato más, va a ser una presentación breve, eh, pero nos parece importante también que Fernanda pueda contar un poco más cómo se construyó la investigación que estamos difundiendo allí. Gracias.